Hoy en Tenorshare veremos tres formas de cómo activar un iPhone que está desactivado. Forma número 1. Cómo activar un iPhone que está desactivado utilizando 4 Key. Primero conectamos nuestro dispositivo al ordenador. Dependiendo de tu dispositivo, For te recomendará presionar un botón específico. 4 detectará cuál es el modelo de tu dispositivo y descargará el firmware correspondiente. Una vez culminada la descarga, le darás clic al botón Iniciar desbloqueo. Inmediatamente iniciará el proceso de desbloqueo eliminando el código de acceso. Este proceso tardará algunos instantes. Al finalizar... Aparecerá una pantalla de culminado y tu dispositivo se reiniciará. Aparecerá una pantalla de carga en tu dispositivo y deberás esperar a que se complete. Este proceso tomará unos minutos. Una vez iniciado tu teléfono, podrás configurar país, región, idioma y muchas más configuraciones de tu iPhone. No olvides acceder a la red Wi-Fi y configurar todas tus opciones de privacidad y seguridad. Una vez que hayas culminado con toda la configuración de tus preferencias personales para iPhone, podrás disfrutar del uso de tu dispositivo con toda normalidad. Forma número 2. Cómo activar un iPhone que está desactivado usando iTunes. Primero, conecta tu dispositivo al ordenador utilizando un cable USB. Debes abrir iTunes en tu ordenador. iTunes detectará automáticamente tu dispositivo. Cerca de la esquina superior izquierda de tu iTunes, encontrarás un icono de teléfono. Cuando este esté activado, significará que ha reconocido tu dispositivo. Al hacer clic ahí, podrás acceder a las opciones de restauración de tu teléfono. Haremos clic en Restaurar teléfono, y se nos preguntará si queremos realizar una copia de seguridad. Tú decidirás si hacerla o no. En el ejemplo que aquí te mostramos, nosotros decidimos no hacerla. Se te preguntará si deseas realizar la restauración de tu dispositivo y tú darás Aceptar. Esto tomará algunos instantes. Una vez culminado este proceso, tu iPhone funcionará con total normalidad. Ahora podrás empezar a configurar funciones como FaceTime, Región, Idioma, Red Wi-Fi y muchos más. Luego el iPhone procederá a activarse. Esto tomará unos segundos. Ahora podrás acceder a las opciones de seguridad, podrás colocar tus datos de privacidad, tu código, tus huellas y más. No olvides colocar tu ID de Apple y personalizar tu teléfono según tus preferencias personales. Forma número 3 Cómo activar un iPhone que está desactivado utilizando iCloud, primero conectamos nuestro dispositivo al ordenador utilizando un cable USB, abrimos iCloud y le damos clic a la opción buscar, iCloud detectará automáticamente nuestro dispositivo, seleccionamos nuestro dispositivo y le damos clic a borrar iPhone, se nos preguntará si estamos seguros de seguir con este procedimiento y contestaremos que sí. Inmediatamente después, se nos preguntará la clave del teléfono y debemos ingresarla. Luego se nos pedirá la clave de autenticación y solamente debemos ingresarla. Al culminar este proceso, el dispositivo se restaurará. Esto tomará algunos minutos. Una vez culminada la restauración, podrás empezar a configurar todas las opciones de tu teléfono. Por ejemplo, podrás seleccionar la región, país, idioma, Wi-Fi y opciones de seguridad. Una vez culminados estos pasos, tu teléfono empezará a hacer el proceso de activación. Este proceso tomará algunos instantes. Cuando termine el proceso de activación, podrás configurar las opciones de privacidad y seguridad de tu teléfono. Ahora podrás crear tu código de seguridad y configurar las demás opciones restantes de la personalización de tu teléfono. También podrás configurar tu ID de Apple tal cual como si hubieses comprado tu dispositivo como nuevo. Para más información de este y otros productos, no olvides acceder a tenorshare.es.